Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de, del curso para eh, El secreto está en la explotación, que hacemos desde Esquerra Diari y desde la CRT. Para empezar contextualizando un poco, ¿vale? eh, en las otras dos sesiones se vieron bastantes conceptos, entonces había pensado hacer como un punteo de esos conceptos para, para empezar la sesión. ¿no? Vale, por una parte, vimos ¿no? cómo el capitalismo eh, convierte al trabajador o a la trabajadora en una mercancía, eh, la fuerza de trabajo, ¿no? parte de, de las fuerzas productivas, y esta fuerza de trabajo sería el primer concepto. El capitalista ¿no? compra esta fuerza de trabajo para apropiársela en su totalidad y así disponer de la única mercancía que durante su uso ¿vale? va a generar, eh, su uso que es el proceso de trabajo, va a generar un nuevo un nuevo valor, y por eso va a intentar utilizar al máximo eh, las capacidades, ¿no? sus capacidades. Ahí van otros dos conceptos, que son la, el, el, el proceso de trabajo y el valor. En esta sesión, ¿vale? lo que vamos a ver son las condiciones, o cómo las condiciones del uso de esa mercancía, eh, los tiempos o los ritmos de trabajo y la duración de las jornadas de trabajo, no son factores que están predeterminados, sino que dependen de eh, la fuerza relativa de las partes que negocian, ¿no? por decirlo de alguna manera, que serían los capitalistas y la clase trabajadora. El cuarto concepto que se ha visto en las otras sesiones es la plusvalía. ¿vale? Como vimos, ¿no? como trabajadoras, eh, durante nuestra jornada laboral, con una parte de... Nuestra producción producimos el equivalente a lo que se nos entregará como un salario ¿no? y con la otra parte eh, bueno, es, es la ganancia del capitalista ¿no? que con una parte lo que hará será eh, invertirlo en lo necesario para continuar la producción y la otra parte es su ganancia nos quedamos también con el concepto de salario que es lo que acabo de lo que acabo de decir como el precio de reproducción de la fuerza de trabajo es decir de los trabajadores y las trabajadoras reconocido en un momento dado como el necesario para su reproducción vale vale pues con todo esto lo que vamos a ver en esta sesión es seguir profundizando en, en todos estos engranajes no para ver cómo los capitalistas buscan ampliar sus ganancias vale en parte bueno, eh, empujados por la competencia entre ellos, ¿no? y cómo para eso necesitan aumentar la plusvalía, que es lo que acabamos de definir. Lo que vamos a ver son las diferentes formas o los diferentes mecanismos que eh, Marx analiza como estas maneras que los capitalistas tienen para aumentar la plusvalía. La primera es la más visible, no por decirlo de alguna manera, que es la plusvalía eh, absoluta, porque es la más visible. Bueno, porque consiste en extender la jornada laboral. El trabajo que realizamos, si nos acordamos, está dividido en dos, ¿no? Por una parte el trabajo necesario, que es lo que estábamos diciendo antes, que es el trabajo con el que cubrimos nuestras necesidades como trabajadoras y las necesidades de nuestras familias también, y el trabajo excedente, es decir, eh, el tiempo durante el cual la fuerza de trabajo, las trabajadoras y trabajadores, generamos un valor que se apropia la clase dominante y que es la plusvalía. Al aumentar la jornada de trabajo, lo que se aumenta es el tiempo excedente, el tiempo de trabajo excedente, vale, eh, es decir, la generación de la plusvalía que se queda el capitalista. El, capitalista. el trabajo necesario no, no se alarga, nosotros eh, lo, eh, lo cubrimos con el mismo tiempo, ¿no? el, el, las necesidades de subsistencia se cubren con el mismo tiempo de trabajo, sin embargo, al extender la jornada lo que se extiende es la generación de la plusvalía. Vale, dos ejemplos para ver esto. Uno que va muy relacionado con eh, las Kellys que están hoy aquí. El primero, en una fábrica, ¿no? da igual del sector que sea, a lo que se dedique, el empresario logra quitarle 15 minutos de la hora de la comida ¿no? a un trabajador y 15 minutos de la hora de salida. vale. De la hora de salida, es decir, sale más tarde. vale. Eso suma al día 30 minutos. Si contamos una jornada de seis días, ¿no? Son 180 minutos. Al mes, 13 horas. Al año, 156 horas. Son 20 días extra, ¿no? Al año de trabajo. 20 días de jornada de ocho horas. Y eso por un trabajador de una fábrica. Ahora si nos imaginamos que esa fábrica tiene, no sé, que es una fábrica como la Seat que tiene miles de trabajadores o una que tenga 500, 600, podemos imaginarnos la ganancia que puede tener ese, ese empresario, ¿no? Otro ejemplo, las Kellys, ¿no? Hemos escuchado o siempre hemos eh, cuando hablamos con ellas siempre nos cuentan cómo tienen que hacer unas habitaciones al día, ¿no? Durante su jornada eh, de trabajo x habitaciones al día, ¿no? Y que al mes tienen también que cumplir con unas habitaciones que hacer, ¿no? Vale, también nos han contado muchas veces cómo no llegan no llegan a hacer esas habitaciones al día. y Para poder intentar llegar, tienen que no comer, no descansar, no parar en ningún momento, tienen que salir más tarde, etc. ¿no? Porque si no, les pueden llegar a quitar días de fiesta o días de lo que sea. ¿no? Y como para incluso llegar a las habitaciones que hacer al mes, tienen que ir más días extra, sin ningún tipo de compensación, obviamente, para poder llegar a esas horas. Bueno, todo eso... Eh, son ejemplos de, de lo que es la plusvalía absoluta. Y habrá quien diga, ¿no? Bueno, pero es que hay leyes que limitan la jornada laboral. Sí, bueno, pero no ha sido siempre así, y eso hay que tenerlo claro, que el límite, o sea, que podamos tener una jornada de ocho horas, que no todo el mundo la tiene, son fruto de, o sea, son conquistas arrancadas por luchas brutales por, esa, por, por, por imponer esas jornadas, como por ejemplo pudo ser aquí en Barcelona la, la huelga de la canadenca que impuso la jornada de, de ocho horas. Pero también sabemos que la jornada laboral para los capitalistas y para los grandes empresarios mh, significa poco, ¿no? porque cuántas de las que estamos aquí en algún momento no nos han hecho trabajar más horas, y si no las hacemos nos echan. Y lo que le podemos decir a quien nos diga que hay límites de la jornada laboral es... Sí, pero es una lucha viva, de, que es parte de las luchas que decíamos entre le, los capitalistas y la clase trabajadora. ¿Por qué? Pues porque para los empresarios ¿no? la, el límite o limitar la jornada laboral es un atentado prácticamente para, una para su derecho a explotarlos. ¿no? Porque le estamos diciendo, bueno, hasta aquí, no más, ya, pero yo quiero más ganancias. Bueno, ahí es cuando entran lo que decíamos antes de las fuerzas ¿no? de, de, de, de la clase trabajadora. Aquí lo que decía Marx es que hay dos derechos encontrados. ¿no? El de los capitalistas a exprimir hasta el último minuto a la fuerza de trabajo y el de la clase trabajadora para que en cada minuto es un minuto robado, por ejemplo, al descanso o, o al placer, a la diversión, al ocio, a descansar, ¿no? A lo que sea, básicamente. <risa> eh, y como decía Marx, cuando hay dos derechos, que se, que se, o sea, cuando se enfrenta derecho contra derecho, la fuerza decide, ¿no? Pensemos en un momento en que gran parte de la clase trabajadora mundial, a pesar de todas estas leyes que pueda haber, sigue teniendo jornadas de más de ocho horas, ¿no? Eh, a pesar también de que ha aumentado, han aumentado las fuerzas productivas, es decir, se, ha incorporado, se han incorporado más trabajadores y trabajadoras al mercado laboral, ¿no? y a pesar también de que hay muchas mejoras eh, tecnológicas y avances tecnológicos y mecánicos. ¿no? Bueno, Todo eso lo que podría hacer es que se reduzca el tiempo necesario para producir lo que necesitamos para nuestra subsistencia, y en lugar de eso a lo que se pone al servicio de todo eso, de los avances de, de, las mayores, de, de mayor fuerza productiva, es eh, al beneficio de los beneficios de los capitalistas, de un puñado de capitalistas. Ahora bien, esto que estábamos diciendo de la extensión de la jornada laboral tiene dos límites. Uno, que es... Claro que es el límite físico, ¿no? De a ti un empresario te está diciendo más, más, más, pero tú tienes el límite de que hay que descansar, tienes que alimentarte, tienes que hacer una serie de cosas para volver al día siguiente a trabajar, ¿no? Y el otro límite es el que decíamos que es el que está relacionado con el que pueda imponer la, la propia clase trabajadora, ¿no? Es decir, eh, que este límite depende de la relación de fuerzas entre las clases. Los capitalistas buscan constantemente imponer el incremento de la jornada, ¿no? por ejemplo, cuando intentan imponer leyes de flexibilización de las condiciones laborales de toda la clase trabajadora o cuando eso no lo consiguen intentan imponer eh, esa flexibilización en un sector industrial o en un sector de, de servicio determinado. ¿no? Y, que esas leyes, esas leyes de flexibilización, se impongan o no, dependerá de la capacidad, o dependerá en gran medida de la capacidad que tenga la clase trabajadora para enfrentarlas. Vale, entonces, si el límite de la jornada laboral eh, tiene límites, ¿no? ¿Cómo pueden entonces los capitalistas también intentar extender eh, o quedarse con una mayor proporción del tiempo de trabajo excedente, es decir, de la plusvalía? Bueno. Lo van a hacer si consiguen reducir el tiempo, eh, perdón, el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, que los capitalistas consigan pagar menos a los trabajadores y las trabajadoras que emplean, vale, pero sin dejarles de pagar lo que vale su fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Significa que los capitalistas consigan reducir el tiempo de trabajo necesario durante la jornada laboral y aumentar, por lo tanto, el, la proporción del tiempo de trabajo excedente. ¿Cómo reducen este valor? Lo pueden reducir solo si consiguen reducir el valor de los bienes salario, es decir, de todos los productos que hemos mencionado antes, que están contemplados dentro del salario, ¿no? que son los necesarios para la reproducción de la vida de ese trabajador o trabajadora. Recordemos un momento que el valor de esa fuerza de trabajo representa todo aquello que decíamos que el trabajador o trabajadora necesita gastar en su día a día para volver al día siguiente al trabajo, ¿no? Que al final sumado eh, al, eh, o calculado mensualmente representa ese valor de la fuerza de trabajo, como puede ser el alquiler, la ropa, el transporte, la alimentación, etc. Vale. La cuestión es que los capitalistas van a intentar siempre o constantemente abaratar o pagar menos por la fuerza de trabajo que contratan. Pero esto no quiere decir que paguen menos, eh, que paguen un salario más bajo. ¿no? Lo que eso supondría es que no se puede, o sea, ese trabajador o trabajadora no puede llegar a cubrir sus necesidades de subsistencia. ¿vale? No, lo que estamos diciendo es que ese trabajador o trabajadora va a cubrir sus necesidades de, de de subsistencia, ¿no? Las va a tener cubiertas, pero estas se van a abaratar. ¿Vale? Entonces, para que esto sea posible, para que se eh, para que el valor de la fuerza de trabajo se reduzca, tiene que haber un aumento de la fuerza productiva del trabajo. Es decir, como decíamos antes, ¿no? Se tiene que incorporar más trabajadores y trabajadoras también muchas veces en condiciones más precarias lo que hace que su coste también se abarate también se tiene que introducir más maquinaria y tecnología nueva y nuevas formas de organización de trabajo todo para eh, reducir el tiempo de la producción de esos bienes ¿no? de otra manera o, o, o dicho de, de otra manera se tiene que ir a una mayor explotación en los sectores que producen esos bienes salario ¿vale? de los que estábamos hablando antes para que estos productos se abaraten entonces volviendo a los ejemplos si cogemos por ejemplo el pan ¿no? si eh, en todo el proceso de producción del pan se duplica la fuerza de trabajo y hay este, eh, esta incorporación de nueva maquinaria, de nueva tecnología y de, de más fuerza de producción en todo ese proceso es decir, desde que se cosecha el trigo hasta que se hornea el pan ¿vale? Lo que va a haber es eh, o sea, el pan va a valer menos ¿vale? Entonces si eso lo aplicamos a todos los sectores que producen esos bienes salario lo que vamos a encontrar es que el resto de trabajadores y trabajadoras de otros sectores de la producción de la economía van a necesitar menos tiempo de su menos tiempo necesario del trabajo para cubrir esas, esas necesidades ¿no? Es decir, los capitalistas solo pueden reducir el valor de la fuerza de trabajo si logran que esos bienes incorporados en el salario se puedan elaborar con menos tiempo del trabajo necesario. ¿Vale? Todo este rollo que acabamos de ver es la plusvalía relativa. Eh, que resumiendo, volviendo, porque a mí por lo menos me cuesta bastante... Eh, al abaratarse el valor de la fuerza de trabajo se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario dentro de la jornada laboral y se incrementa el tiempo excedente que es el que genera la plusvalía ¿no? para nosotras la jornada laboral sigue siendo la misma yo voy a trabajar y a cambio se me da un salario con el que cubro mis, mis necesidades de subsistencia pero sin embargo cada día que yo vaya a trabajar el empresario va a tener más beneficio porque el tiempo excedente es mayor ¿no? Eh, se, lo, lo que cambia es la distribución, la proporción entre, entre dentro de la jornada laboral. Aumenta lo que decíamos, no aumenta el tiempo excedente y el tiempo necesario de trabajo se reduce. Ahora bien, este incremento ¿no? de la plusvalía relativa no es una decisión premeditada de los capitalistas. En las otras sesiones... Eh, el capitalismo no es, no está planificado, los capitalistas no planifican sus decisiones, son decisiones que toman independientemente con la lógica de eh, incrementar su cuota de mercado, ¿no? eh, y es justamente por la competencia entre capitalistas de un, mismo, de un mismo sector que producen los mismos bienes que se da ese proceso, ¿por qué? porque justamente lo que hacen es incluir esa maquinaria nueva, incluir más fuerza de trabajo, etcétera. Para así poder aumentar la productividad. Eh, vale. Y esta competencia es lo que decíamos que es la que genera la, plus, la plusvalía relativa cuando ese proceso se da en los productos, eh, en los bienes de primera necesidad. Entonces, el capitalista que hace eso primero, el que innova primero, es el que se beneficia de esa ventaja y es el que obtiene lo que se denomina como plusvalía eh, extraordinaria, que va a desaparecer en el momento en el que esa mejora se extienda, ¿no? Porque ya ese capitalista que ha hecho el primer paso, por decirlo de alguna manera, no tiene esa ventaja frente al resto de competidores. Para resumir y para ir acabando ya con todo el tema de los conceptos. Eh, los capitalistas entonces buscan aumentar la apropiación de esa plusvalía de dos formas. Por una parte la absoluta que es el incremento de la plusvalía a través de la extensión de la jornada laboral y por otra parte la plusvalía relativa que es el mecanismo a través del cual se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esos bienes que están incorporados en, en la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Bueno, En la sesión hemos visto esto de manera muy analítica ¿no? pero realmente son mecanismos que se combinan y que pueden actuar simultáneamente, a pesar de que a lo mejor hay, hay momentos o hay sectores de la producción en los que prevalece uno sobre el otro, ¿no? pero bueno, eh, se pueden dar simultáneamente sin ningún problema. Eh, vale Vemos cómo los capitalistas buscan lograr ¿no? una mayor productividad eh, durante la jornada de trabajo, constantemente incrementan los ritmos de producción, incluso a costa de nuestra salud y de nuestra vida, como estamos viendo también durante la pandemia de una manera más cruda. ¿no? Por ejemplo, en telemarketing, pues eh, mayor productividad serán más llamadas para vender más, ¿no? Por ejemplo, o en, en los hoteles, pues más habitaciones para poder sacar más, eh, limpiar más habitaciones para que estas puedan estar para nuevos clientes. Entonces, así tener eh, más clientes. O en las tiendas, vender más productos. O en cualquier fábrica, producir más, ¿no? Pero además de, de, de todo esto, vemos como todos los días, lo cap, los capitalistas no tienen ningún tipo de problema en pagar salarios por debajo de la fuerza de, de, del valor de la fuerza de trabajo. ¿no? ¿A quién no le ha pasado alguna vez que nos han pagado por menos horas de las que trabajamos? O que tenemos contratos totalmente precarios? O que estamos en convenios que no son los que nos tocan y que son peores ¿no? como la, las compañeras que están en, en el convenio de limpieza en, de, en el de hoteles y que eso supone que mmm, tengan en peores condiciones y que cobren menos al mes, ¿no? O eh, todas aquellas personas que directamente trabajan sin contrato o que eh, como las compañeras que son internas, donde también se entrelaza la cuestión de eh, la opresión por ser migrantes y a todo esto también atraviesa las, las cuestiones de género, ¿no? Y así podemos ir sumando y todo esto se ha puesto más sobre la mesa y más crudamente ¿no? con, toda, con toda la pandemia, donde ha quedado clarísimo, por si alguien tenía alguna duda, que a los Capitalistas, las condiciones en las que trabajamos, nuestras vidas y nuestra salud, les importa tres mierdas para hablar claro. Y para ir acabando, ¿no? le, lo que hemos visto en esta sesión es cómo los capitalistas intentan avanzar ¿no? en, en, en aumentar sus ganancias. Pero también hemos mencionado uno de los límites que se le pone a eso, que es el que pone la clase trabajadora. ¿no? Primero el que le pone robándole tiempo en el trabajo, ¿no? pensando cómo organizarse o pensando tal, ¿no? y segundo, el que le pone organizándose para pelear contra todo eso, ¿no? que es lo que vamos a continuar viendo en la siguiente, en la siguiente sesión.